Hola, buenas tardes. En estos momentos vamos a iniciar la charla sobre jardines botánicos en la actualidad. Esperamos unos 10 minutos mientras se van agregando las personas que se han conectado con esta pequeña charlita sobre los jardines eh, algunos que estén ya en línea pueden avisarme si se escucha bien hay problemas de interferencia a través de la del facebook del museo pueden mandar sus mensajitos y advertirnos de algún problema de audio Mientras vamos esperando que se vayan agregando, eh, este es parte de un ciclo de conferencias ¿no? y charlas que se están realizando en forma virtual a través del Museo de Historia Natural. Como saben, este museo es bastante antiguo, ya pasamos los 101 años, ¿no? y como es un museo centenario, tiene bastante información sobre lo que refiere a los recursos naturales y la biodiversidad en nuestro país. ¿no? En esta tarde vamos a tratar de relacionar toda esta información ¿no? histórica de los jardines, de dónde vienen los jardines ¿no? y cuál era el objetivo de que estos jardines se puedan ¿no? realizar en forma educativa. Porque inicialmente a través de la historia tenía otro objetivo y otro sentido. ¿okay? Entonces... Muy bien, se escucha desde México. Saludos para nuestros amigos de México, a Alberto, muchas gracias. Eh, aquí ya estamos en primavera y esta es una de las razones por las cuales estamos realizando esta conferencia. Bien, eh, esperamos unos cinco minutos más y empezamos la charla. ¿Sí, amigos? Muy bien, gracias, Betsabe de Bolivia. ¡Qué felicitaciones! Me alegra mucho tener aquí a los hermanos sudamericanos y también centroamericanos. ¡Qué bien! Eso es muy... Re reanimado porque vamos a tener una reunión latinoamericana ¿no? ahora la realidad de los jardines a nivel de nuestro continente es muy importante estamos viendo que cada vez el tema de la vegetación se ha vuelto un punto muy delicado ¿no? porque las políticas a manejar a nivel internacional favorecen mucho la protección del medio ambiente ¿bien? Eso implica de que los jardines son importantes desde el punto de vista educativo, científico y político ¿sí? como era más en la antigüedad ¿no? eh, muchos de los jardines fueron una demostración de que los grandes gobernantes ¿no? querían demostrar su poderío y eso es muy alentador para alguien que gobierna un estado o un país ¿no? Demostrar su poderío Y cómo era A través justamente De traer plantas de los lugares Más recónditos del mundo ¿Sí? Prácticamente ya estoy empezando Entonces ¿sí? Esperamos a los Compañeros que se anoten un poquito más De repente por ahí Saludos de la unidad educativa Saludos desde el museo de historia natural esta tarde, una tarde muy cálida, hay sol, justamente hace mención a la primavera, una de las razones con las cuales se va a dedicar esta conferencia. Bien, entonces... Con los que ya están presentes, para no hacerlo esperar, vamos a empezar hoy día. Eh, como ven, los jardines botánicos en la actualidad es un tema de mucha importancia para la sociedad. Pero ¿cómo fue en antaño? Vamos a ver algo de los antecedentes. Durante el reinado de Naucodosor II, ¿no? o sea, en el siglo VI a.C., se conocían por referencias históricas la apariencia de estos jardines llamados los Jardines Colgantes de Babilonia, que eran considerados como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Eh, esta edificación fue realizada entre dos ríos importantes, el río Éufrates y el río Tigris, que desembocaban ¿no? muy cerca del Golfo Pérsico. Como ven, la fuente de agua fue el punto álgido para que se puedan desarrollar y mantener estos hermosos jardines. Los temas que vamos a desarrollar, ¿no? en este caso, era demostrar la diversidad vegetal y la distribución fitogeográfica de las plantas procedentes de las tierras conquistadas. Porque como ven, Nabucodosor era un gobernante. Y qué mejor manera de demostrar su poderío a través de un jardín en el cual ellos podían mostrar plantas traídas de lugares conquistados. ¿no? Entonces, asociado a una arquitectura bastante peculiar. Siglo después, los faraones fueron los mejores constructores de los jardines, organizando expediciones también a tierras lejanas para traer plantas y sobre todo especies arbóreas herbáceas de utilidad. Estos se inician en sencillos huertos, con frutales, hortalizas que eran regados con agua de río. Poco a poco, a medida que van prosperando, evolucionan a grandes jardines ornamentales con flores, estanques, senderos, frutales y plantas de sombra. Es decir, que ya hay un manejo y el conocimiento del hábitat de las plantas que había que adecuarlas dentro de estos jardines. Ahí en la figura se muestra un jardín provisto de un cuerpo de agua, en este caso es una poza, dentro de un recinto. Bueno, el jardín egipcio se caracteriza porque estuvo en torno a un estanque con plantas acuáticas y podemos ver a la Victoria Regia. ¿no? Ahora entre las flotantes tenemos también Eucornia grasipens, de flores lilas muy bonitas, y en la parte de los bordes de estos estanques, o si estaban cerca del río Nilo, era Papyrus y Perus vemos en la parte posterior, un papirus. Ya en la época del Imperio Romano, se acogieron algunas características del Antiguo Egipto. Por ejemplo, el tener el jardín ¿no? provisto de un área bastante abierta y geométrica, dentro de una arquitectura que encerraba con columnas, ¿no? Estas columnas, dependiendo de qué, de qué época, las van a variar. ¿no? Para los romanos entonces el lugar, el jardín, era un lugar de refugio ante la vida urbana, lleno de significado y simbólico religioso, por lo que existían estatuas de dioses adornando los ingresos de los jardines. Pero no solamente eso, también podíamos ver que ellos les encantaba la horticultura, ¿no? porque había la costumbre de tener el huerto en la parte posterior de la casa, como se ve en el plano. ¿No? Esta es la entrada y luego vemos una pequeña poza y más adentro un jardín. Eh, ya los que tenían un poco más de poder económico tenían unas casas con bastante grandes, las mansiones, y en el centro estaban los jardines adornados de cipreses. Esta es una villa romana que estaba formada por la casa del propietario. Junto a él se encontraban otro tipo de actividades, ¿no? Los graneros, los talleres y los estados. Los toparios. Los toparios vendrían a ser las plantas que han sido modificadas en cuanto a su forma, dándole oh, un aspecto más geométrico, peculiar. ¿no? Eh, también... Era muy importante resaltar los setos, ¿no? los setos, o sea, las formas como ellos separaban de los caminos, de los paños verdes, ¿no? de los jardines. Y también los, las vías, ¿no? la famosa vía, la famosa vía Veneto, que es una vía grande por donde se desplazaba la población o cuando habían las guerras, las soldadescas. Y esto estaba cubierto de árboles, es decir, que no se veía quién estaba transitando debajo. Bueno, y acá una pequeña lista de plantas, ¿no? Cipreses, pinos, parras, hiedras, laureles, narcisos, acantos y otras variedades aromáticas de consumo humano como el romero, el tomillo, lavanda, entre otros, ¿no? Quedan muy propios de la cultura mediterránea. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, el jardín se establece en espacios libres, surgiendo un estilo propio, muy propio, durante el Imperio Romano de Oriente. Ahora, ¿qué es lo que quedó hasta la actualidad? Es esta hermosa iglesia llamada la Iglesia de Santa Sofía, que se encuentra en Estambul, ¿no? esto es en la capital de Turquía. En la parte posterior ¿no? de la iglesia vamos a ver unos frontis, unos estructuras arquitectónicas columnares llamados los pináculos que bordean la iglesia y detrás de ellos los jardines con fuentes de agua en el frontis de la iglesia, es en la parte de la puerta principal un jardín mucho más decorativo, ¿no? con especies como el caso de salvia splendens, nerium oleander y cipreses estos cipreses como ven están siendo modificados y se opta por Realizar los toparios, o sea, las formas ¿no? geométricas. Ya en la Edad Media, que es el periodo del aislamiento, la ignorancia, la teocracia, la superstición y el miedo, los jardines se ubicaron en espacios más cerrados, carentes de agua y sin albergues. Como se observa aquí en el monasterio de San Jugat, esto es del Valles, esto es en Barcelona, España. Bueno, esta etapa del oscurantismo científico donde el, la pérdida del conocimiento de las propiedades curativas de las plantas se vuelve algo muy peculiar y se encuentran restringidas en jardines secretos o huertillas dentro de los castillos y los monasterios en este caso, vamos a ver aquí, que muchas veces fueron administrados a veces por oscuros personajes acrílicos y demás seres de las ciencias ocultas como alquimistas, curanderos, pitonizas y brutos a eso se le llamaba el jardín cerrado ¿no? entonces como ven, en la edad media la importancia del área verde se restringió a una función prácticamente muy secreta del conocimiento ¿no? quien sabía no lo compartía mucho con él. aquí viene el nombre de jardín secreto, ¿no? o jardín secreto que el término que surge en la Edad Media, ¿no? como dijimos, es un jardín privado en torno al amor elegante para el uso exclusivo de sus dueños, porque también lo vamos a encontrar dentro de los castillos. Había también jardines utilitarios, eh, de los cuales se realizaban los herbolarios, el cultivo de las hierbas medicinales, y algunas plantas ornamentales de valor simbólico, por ejemplo, las rosas, las azucenas, granadas, entre otras. Eso quiere decir que el jardinero medieval estaba aferrado a una superficie pequeña encerrada por muros totalmente controlada, lo que se llamaba el hortus Clotus. Este concepto aún predomina hasta la actualidad por muchos de los cultores de la jardinería. Pues son muy celosos de compartir sus conocimientos acerca del cultivo de las plantas. Por ejemplo, los coleccionistas de rosas, los coleccionistas de gardenias, de orquídeas, bromedias y otras especies aromáticas bien, y aquí se ve el estilo medieval en ¿no? el jardín, muy sencillo pero no tiene esos cercos como se veía en la antigua Roma ¿no? aquí ya nuevamente como que se vuelven a rescatar en los castillos y se hacen los adornos o los decorados dentro de los jardines que simbolizaba el escudo muchas veces de la familia o del estado donde estaban ubicados la expansión de la jardinería hacia el Renacimiento no hubiera sido posible si no se hubiese existido esta crítica etapa previa ¿no? del oscurantismo. Bien, ya en la edad uh, del Renacimiento, ¿no? en la edad moderna, los jardines españoles destacan por su gran elegancia. Son jardines eh, que están muy adornados, muy cubiertos de vegetación, no hay espacio libre, ¿no? se ven unos senderos. Y, y algunos, como en el caso de, del Jardín Botánico de Madrid, se puede ver una gran plazuela grande provista de un, un estanque de agua ¿no? y las plantas en el entorno. Este Jardín Botánico de Madrid es muy interesante, es bastante antiguo, 1755. Y tiene un origen real, porque es Fernando. VI, en el Soto de Migas Calientes muy cerca del río Manzanares quien lo ha creado pero luego Carlos III lo traslada al actual Museo del Prado como lo pueden visitar actualmente eh, la diferencia es a las anteriores es que ellos introducen las terrazas, ¿no? las terrazas y en esas terrazas están colocadas las plantas que vinieron ¿no? a raíz del descubrimiento de América ¿no? y parte del Pacífico y demás plantas en otras terrazas, las de Europa. ¿Sí? Con la llegada del Renacimiento durante la Edad Moderna de Europa, el jardinero resantista miró hacia afuera, dejando las formas rectangulares, derribando los muros y levantando las terrazas. Estas terrazas, como ven, estaban separadas para diferenciar las plantas. Pero, aunque el jardín árabe, la presencia del agua era importantísima y las plantas aromáticas parecían ser algo primordial. ¿no? Mientras que en el jardín cristiano, la presencia de las flores, las plantas aromáticas y el agua, en este caso, estaban en pozos y en lavamanos. También estaba presente, aunque quizás en un sentido más ordenado y moderado. Entonces, estas serían las dos características que resaltaban mucho en, dentro de los jardines de España la influencia morisca o árabe y la cristiana. Bueno, vemos que este jardín está presente en la actualidad y ustedes pueden ingresar a una página. ¿no? Aquí dice Jardín, Real Jardín Botánico, el de Madrid. Y todas las actividades que se realizan, visitas guiadas y también las plantas comestibles que vinieron de América estarían dentro de esta ¿no? página también presentan una serie de actividades no solamente son demostrativas, también presentan ellos eh, lugares de exhibición in vivo, in situ, de las colecciones científicas, no plantas que también como parte del herbario están almacenadas en estos recintos eh, Los jardines establecieron propiamente dicho, con el nombre del Jardín Botánico, ya a partir de los 1500. Vamos a ver en dónde, en Italia. Italia es el sitio donde los jardines adquieren una importancia muy en, orientada a la pedagogía, a la educación. ¿no? Entonces, en 1544 y en 1543, ¿no? en Milán y en Pisa, surgen los primeros jardines. ¿no? Como ven, eh, en este caso es el duque de Toscana, Cosimo I de Medici, a instancias o apoyado por el médico botánico Luca Gini, quien decía, para él, el hecho de que los estudiantes pudieran ver las plantas frescas era imprescindible para que aprendieran no solo las propiedades terapéuticas, sino también para que pudieran identificarlas y nombrarlas o denominarlas. En Florencia también surge un jardín botánico de mucha importancia. Este jardín, como ven, eh, Aconteció de muchos problemas y en el año 1998, después de un largo periodo de abandono, problema que acontece en la mayoría de los jardines botánicos, genera su apertura a partir del 2005 y es parte del Museo Astronómico de Brea, que es en Italia, en Florencia. Los ingleses no se quedaron atrás, ellos también destacan sobre todo en el jardín Botánica Garden o el Royal Botanical Garden, Hill Garden como quieran conocerlo, que fue uno de los jardines más esplendorosos de su época y hasta la actualidad ha sido renovado. ¿no? Y en este en este nuevo invernadero, como pueden ver aquí abajito, es una de las estructuras más ¿no? eh, imitando casi el estilo bizantino, ¿no? de las cúpulas. ¿Por qué? para favorecer el ingreso de la luz ¿sí? y en la parte externa se ven los jardines con estatuas también la influencia romana que llegó hasta las islas británicas ¿no? bien, eh, este jardín es bastante grande, son 132 hectáreas, tiene 27.000 taxones de plantas vivas ¿no? y está a 20-30 min, bueno, minutos de Londres Poseen invernaderos, caminos, construcciones históricas, laboratorios, plantas rarísimas y muy bellas de los diversos continentes. El herbario tiene una colección de 7 millones de espécimas. Actualmente cuenta con listados de colecciones científicas virtuales. Es decir, que ustedes pueden ingresar a la página ¿no? del Royal Botánica Garden y encontrar estas maravillosas plantas. ¿no? Muchos de ellos también grabados y dibujos de los antiguos botánicos. Bueno, aquí se ve un pequeño plano de cómo está distribuido este jardín en las 132 hectáreas. Está bordeando el río, famoso río Tánisis. ¿no? Entonces, si Lima tuviera un jardín botánico, estaría muy cerca también del río Rima, ¿no? Sería una propuesta. Bien, en Alemania. Y en Alemania también surge un estilo, el estilo geométrico, pero este luego se vuelve complicado, curvo y misterioso. ¿Por qué? Porque estos jardines estaban recluidos en castillos. Y aquí tenemos el famoso jardín del Castillo Heidenberg, conocido porque era un lugar de centro científico de magia y de esoterismo a lo largo de los siglos XVI y XVII. El castillo fue construido en la Edad Media, hace más de 1214 años, pasando por una serie de transformaciones. Ahora, Berlín, que es la capital de Alemania, también presenta uno de los hermosos jardines creados en 1573 ¿no? durante la, el gobernado de Conde de Sajonia, Johann Georg, que fue el que primero optó por tener una colección de plantas vivas en colaboración de su jardinero, porque en ese tiempo no se usaba el término botánico, sirius Corvianus. Y esto estaba asociado a una bueno, era una casa, un castillo, donde había una granja, un jardín de frutas y plantas de cocina del palacio en la ciudad de Berlín. Hoy es un jardín botánico de 43 hectáreas, con un invernadero de 6.000, y ahí albergan 22.000 plantas vivas en Berlín. Los invernaderos, ¿qué función cumplían? Eh, son formas de protección a las plantas. Muchas de ellas, quizás, vienen de ambientes muy cálidos y los invernaderos permiten darle las condiciones, tanto de temperatura, humedad, ¿no? y el riego, también, que tiene que ser específico. Bueno, ahora viene un estilo muy conocido y muy famoso hasta la actualidad, que es el estilo francés. ¿no? Los franceses se van a caracterizar porque sus jardines eran muy geométricos, planos, ¿no? eran de mucha espacialidad, y esto surge justamente a raíz de los palacios, ¿no? las grandes tertulias que realizaban estos señores, los luises. no, Y aquí tenemos al famoso Luis en la época del rey cuarto, Enrique IV de Francia, bajo la dirección de Pierre Richard Lebel profesor de botánica y de anatomía. Eh, toda esta información se va a mantener dentro de la Universidad de Montpellier, al igual que las otras universidades italianas. Dio especial importancia a los estudios de la historia natural en el siglo XVI. Es el jardín botánico más antiguo de Francia, inspirado por el jardín botánico de Padua, ¿no? influencia italiana, y a su vez sirviendo como modelo para el jardín de les Plan de París. Este fue inaugurado en 1626. Y en 1992 fue declarado como patrimonio histórico. Bueno, nos vamos virtualmente volando hasta los jardines de América del Sur. Vamos a ver qué jardines son más conocidos. A pesar de que no tienen muchos años de creado, porque fue creado. Hace unos 10 años Es el Jardín Botánico de Santiago de Chile En Chalhuac ¿no? Este jardín está edificado sobre una lomada Es como que lo hubieran construido sobre un cerro Y es muy bonito porque aprovechan Para darle el, el tipo de hábitat de cada planta ¿no? En diversos niveles y terrazas. Consta de 12 ecosistemas ¿no? eh, Con 12 comunidades de climas mediterráneos como lo presenta China en la parte central, establecido en 45 hectáreas, dentro del parque metropolitano. Muy bien, y también vemos aquí que tienen invernaderos, ¿no? y estos invernaderos, como ven, dentro de ellos se cultivan muchas plantas suculentas. Aquí un planito ¿no? de este parque de Chalwa, como ven, eh, se ha ido construyendo poco a poco, todavía no se ha terminado de construir, pero el plano nos va indicando cómo está distribuido los jardines. ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una zona de suculentas, tenemos un jardín de fitoremediación, es decir, las plantas que purifican el agua, tenemos un jardín filogenético, ¿no? que está en función a la evolución de las plantas. Y toda la parte posterior está la distribución de las 12 tipos de comunidades que presenta Chile. Argentina no se queda atrás. ¿no? Tiene, fue fundada en 1891 siendo el primer jardín botánico de Argentina y es uno de los más antiguos de América del Sur después del Jardín Botánico de Lima. La colección viva tiene una gran variedad de especies de la región un promedio de 500 herbáceas a 679 arbóreas, de las cuales 265 son nativos de Argentina. Como ven, aquí también los planos son importantes para determinar el recorrido y la forma como están distribuidas ¿no? las plantitas. Se ve que es un jardín bastante antiguo por la presencia de estos árboles inmensos. ¿no? Aquí vemos un eucalipto inmenso. Y, tronco supera los tres metros y también influenciado por el estilo mediterráneo con presencia de estatuas tal como se hacía en la antigua Roma. Los senderos con árboles también característicos, con pequeños ¿no? acueductos por donde va a circular el agua o era aprovechada el agua de la lluvia. Eh, Brasil. Brasil es uno de los países que también cuenta con jardines de gran importancia. Por ejemplo, el que está ubicado en Curitiba, en el estado de Paraná, Brasil. Es un jardín botánico que se inauguró en el año 1991, ¿no? bastante reciente. Pero aquí van a aparecer un jardín mucho más antiguo. El Jardín Botánico de Río de Janeiro, cuyo origen se remonta a la presencia de la real familia portuguesa de Brasil y su corte en 1808 y como tal conservan el estilo de la época ¿no? el estilo mediterráneo, las columnas ¿no? de influencia romana y la presencia de los senderos, de los caminos provisto de plantas en los bordes ¿sí? estilo las vías venetos como se veía en Italia las fuentes también de influencia asiática con pequeñas caídas de agua o también con adornos que simulaban a veces las estaciones o presencia de un dios, no Neptuno, puede ser Venus, toda una temática mitológica, pero de influencia occidental. Este jardín tiene 83 hectáreas de bosque, 54 de hectáreas de plantas cultivadas. Ecuador. Este jardín es muy bonito, es lindo realmente. Eh, fue todo un placer estar ahí porque realmente uno se desconecta de la, de la ciudad. Tanto así, eh, se recorrió cerca de 5 hectáreas y dentro de esas cinco hectáreas también tiene grandes invernaderos, ¿no? Por ejemplo, invernaderos de orquídeas, exclusivamente de plantas que vienen del trópico de nuestro continente, ¿no? Bromelias, ¿no? También epífitas. Y lo más sorprendente es que ellos tienen una colección de bonsais, ¿no? Plantas que tienen más de 20, 30 años, como muchas de ellas han sido donaciones, de muchos coleccionistas, ¿sí? porque este pequeño jardín fue creado en 1989 ¿no? y está a cargo del Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales y del Club de Jardinería del municipio de Quito. Aquí vemos eh, el invernadero, ¿no? es toda una estructura metálica protegida de calaminas de plástico. Esto permite tener un microclima y cada planta tiene su propio tipo de riego ¿no? Y eso permite que la planta no se vaya a amarchitar o se pudra por exceso de agua, ¿no? Porque muchas plantas, la gente cree a veces que hay que regar, regar y al final matan la planta. No, las plantas tienen su sistema radicular muy peculiar. Unas toleran agua, otras toleran humedad. ¿sí? Eh, el Jardín Botánico de José Celestino Mutis, ¿no? esto es en Colombia, en Bogotá, Bogotá este es un clima bastante frío, pero aquí han hecho bastante hincapié en la parte de lo que son las plantas del trópico ¿no? de Sudamérica. Es interesante, eh, este lugar tiene 19 hectáreas, pertenece al conjunto de parques complejos deportivos del Parque Metropolitano Simón Bolívar promueve y realiza actividades de conservación educación ambiental e investigación sobre la diversidad de la flora colombiana, en particular de la sabana de Bogotá ¿Sí? y como ven, los jardines no solamente son para mirarlos de día sino también de noche, aquí vemos una exposición ¿no? de unos animalitos con sus luces ¿sí? posiblemente sea alguna actividad de Halloween o de, otra, de otras fechas bien Ahora, llegando a Lima, nosotros ya tenemos los jardines botánicos. Acá en el Parque de las Leyendas, que es uno de los jardines eh, que tiene casi ya 20 años, se encuentra dentro del Parque de las Leyendas y realmente sigue el estilo ¿no? evolutivo de cómo fue edificado. Podemos ver zonas donde hay plantas, las más antiguas, como el caso de las zicas. ¿no? En la entrada tiene un topario, es una mariposa que está hecha de muchas plantas herbáceas ¿no? tenemos acá las arterias de color verde y las sanguinarias aquí en color rojito presenta barnaderos de vidrio muy bien estilizados eh, estos tienen de estructura metálica una buena colección de coníferas que es lo que más llama la atención y este sería el plano del parque ¿no? aquí tenemos la, la entrada todo un camino sinuoso que más o menos, ustedes se demorarían un promedio de tres horas. Al costado hay un cuerpo de agua artificial ¿no? que le da una vista bastante agradable para quien pasea dentro del parque. Sería bueno que conozcan cuando vayan al Parque de las Leyendas aquí en Lima. Eh, uno de los pocos jardines que se encuentra en muy buenas condiciones es el Jardín Botánico de Octavio Velar de Núñez, donde queda en la Universidad Agraria, en La Molina. Pueden visitarlo, es bastante antiguo, eh, fue creado en 1904 por el agrónomo Leopoldo Heck. en el fundo Santa Beatriz, entonces Escuela Nacional de Agricultura, es decir, muy cerca de nuestro museo. ¿no? Pero todas esas plantas fueron trasladadas a la agraria. Y ahí podemos ver en el plano, que es un lugar bastante grande, dos hectáreas y... La preferencia de este jardín son las especies maderables, ¿no? porque es una universidad que se dedica a las facultades, ¿no? al estudio de las plantas, sobre todo las de uso, como en el caso de la, de la ingeniería forestal. Este jardín cuenta con siete familias de finospermas y alrededor de 50 familias de angiospermas. En este jardín se cuentan también 19 taxones, es decir, que el 83%. Entre ellos, coníferas, fagáceas, lutuláceas, salicáceas y de la región coleártica. ¿Sí? Aquí, bastante cerca, en el Ministerio de Salud, hay un pequeño jardín que no llega ni a un cuarto de calle. Sin embargo, este jardín alberga plantas medicinales de mucho valor ancestral. Hay plantas de la selva, como la uña de gato, ¿no? también hay sangre de grado y plantas de la selva y también introducidas eh, Reúne un promedio de 300 plantas, esta colección viva ¿no? y muchas de ellas son originales de Perú Con, son de uso terapéutico, de uso tradicional y e inclusive eh, la persona que va guiando le va explicando para qué sirve cada planta y cuál es la forma de utilizarla a veces las hojas, a veces las raíces Está debidamente denominada, no sigue una secuencia taxonómica evolutiva, pero sí tiene una secuencia de función, de uso. Porque justamente los jardines botánicos, como dijimos inicialmente en Italia, eran más que nada para que las personas aprendan el manejo y el uso de las plantas. Llegamos al jardín de San Fernando, que está aquí en el centro de Lima. Eh, es casi de una hectárea, es un jardín muy antiguo, fue creado por Real Cédula ¿no? en el año 1787 durante el virreinato de Carlos III, el rey de España. Hoy pertenece a la, a la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Eh, como ven, este jardín tiene las mismas características de un típico jardín botánico italiano. ¿no? Aquí vemos el plano, toda esta zona es la que sería lo que ha quedado parte del jardín, porque debido a las al crecimiento de la universidad se han ido recortando mucho las áreas verdes. ¿no? Existe un consejo o un comité científico que lo dirige, porque no hay un director de jardín. Aquí lo que tenemos, justamente aquí vemos al famoso citóloca dioica, que es una planta traída de la Argentina, bastante antigua. Ustedes pueden ver que de este árbol no tiene una característica propia de tener un tallo definido, por lo que no se la define como una planta leñosa sino una planta hermosa de continuo crecimiento ¿no? y bien dice aquí, la motivación más grande de los profesores es que los alumnos por medio de sus cursos de botánica puedan investigar sobre los principios activos de las plantas como cuando Augusto Berribagua era catedrático en San Fernando ¿sí? hay otro sector de plantas ornamentales ¿no? también hay un pequeño invernadero donde están colocadas los helechos, que son las plantas que están bajo sombra, hay orquídeas y bromelias. El jardín de los alumnos de farmacia y bioquímica, donde ellos realizan sus prácticas ¿no? para obtener los principios activos y hallar el potencial medicinal alimenticio de cada planta. Esa es parte de la currícula que ellos desarrollan dentro del curso de botánica como parte de su formación académica. También hay un pequeño humedal, ¿no? un cuerpo de agua donde eh, están colocadas muchas de las ninfeas, que son las plantas, los ninfares, que son acuáticos y tienen una función más que nada ornamental. Aunque algunas también pueden servir como parte de la fitoremediación ¿no? para poder clarificar las aguas estancadas. Como se veía en la antigua Egipto, ¿no? aquí están los papiros, ¿sí? y da un aspecto de, ¿no? de pantanito o pantanos. Bueno, el Museo de Historia Natural también tiene sus jardines. Quizás estamos encaminados a que algún día sea denominado jardín botánico. Y estos jardines tienen una función netamente educativa. Todos los guiados se hacen a través de estos recorridos y se va explicando la importancia de las plantas. Bueno, acá tenemos una alamandra o la famosa copa de oro, ¿no? pero en este caso es de color rosado y no amarillo, como siempre la conocemos. Bueno, y la educación no está además. Siempre los jardines son utilizados para realizar actividades de educación ambiental, sobre todo orientar a los niños el amor a las plantas. Bien, habiendo ahora un tema eh, a veces un poco desconocido, eh, que sería más un tema de ingeniería porque, o de arquitectos, ¿no? pero que los botánicos también han incursionado mucho, sobre todo los antiguos diseñadores de jardines, ¿no? que es el diseño. En este caso, se está mostrando una propuesta de diseño en módulos. Módulos quiere decir que se agrupan diversas plantas, pueden ser árboles, arbustos y herbáceas, ¿no? Y hacer toda una asociación como muchas veces las encontramos en la naturaleza. Por ejemplo, un guarango siempre está asociado a una bromelia, una pequeña tilancia, y eso lo rescatamos para establecer los diseños modulares. ¿no? Eh, esta es la planta de tratamiento que está todavía en construcción y todo el área verde sería decorada con plantas siguiendo el estilo ¿no? de la asociación de plantas que hay en la costa más diseños donde se va a determinar la ubicación de cómo debe ser colocada la planta eh, esto tiene un objetivo uno es, sería tener un jardín muy organizado y también ver el costo y el presupuesto porque las plantas acá en Lima hay que comprarlas o muchas veces traerlas desde la provincia. Un diseño, una perspectiva de cómo debe ser un parque, ¿no? aquí vemos la perspectiva, el perfil, la distribución, el distanciamiento de las plantas, en este caso de los arbolitos, ¿no? y también los perfiles de tierra, cómo debe ser colocada la planta y su estructura, porque eh, este metro cúbico le asegura la vida a la planta. ¿sí? Si no le damos estas condiciones, el arbolito con los años va a morir. Bien, aparte del tema diseño histórico, vemos que los jardines son importantes. La Agenda Internacional para la Conservación de los Jardines nos permite establecer, eh, a través de un convenio sobre la biodiversidad, ¿No? Eh, este convenio se realizó en el año 2000. ¿sí? Y en ellos solamente hay que resaltar que dice, para incrementar la conciencia acerca de la necesidad de construir un futuro sostenible para el planeta, hay que mejorar todo el tema de los jardines. Algunas conclusiones rápidamente, vamos a ver, ya estamos con el tiempo. Eh, los problemas de los jardines es que muchas veces sufren abandonos, y los jardines necesitan entonces manejarse a través de un plan maestro como se ve aquí, ustedes pueden ver en la pantalla ¿no? todo un trabajo que debe durar un promedio de 20 años ¿sí? eh, con todo esto eh, he tratado de hacer un resumen bastante rápido de un trabajo de muchos años que vengo realizando no solamente en el museo sino en otras instituciones ¿no? bueno, entonces como quien va terminando la charla si cuidamos las plantas estaremos salvando el planeta entonces salvemos el planeta muchas gracias si alguien desea realizar alguna pregunta puedo contestarla todavía tenemos unos ocho minutos escucha bien estoy bastante agradecida a los colegas que están mandando sus saludos ¿no? sobre todo a Guillermo Pino a Ricardo Fernández, a Jorge Gaviria ¿no? a Nadia Vera de la Facultad ¿no? de Ciencias Biológicas, y es genetista y creo que ella es una de las más, más este, interesada en estos temas porque me olvidaba decir algo, ¿no? eh, el jardín Botánica Garden de, que está en Londres, tiene una colección de germoplasmas y un banco de semillas donde se la casi la mayoría de las plantas que existen en el mundo ¿no? Y este jardín eh, no solamente es un tema de almacenar y guardar plantas, sino tiene toda una línea de investigación genética. Algo que es bastante, eh, no caro, pero sí requiere mucho tiempo, inversión sobre todo, ¿no? De todo el protocolo, ¿no? Que se utilice. Creo que nadie debe conocer muy bien esto, ¿no? Para poder reproducir plantas in vitro y darle las condiciones que puedan um, sobrevivir en lugares donde no tengan sus condiciones de inicial de vida ¿sí? oh, Jorge hace una pregunta muy interesante ¿por qué no hacer un proyecto ¿no? considerando el bicentenario del país? yo creo que sí, sería factible eh, en estas épocas establecer eh, propuestas a largo plazo y a mediano plazo como todo proyecto en los cuales se pueda pedir el apoyo de los estudiantes la mano de obra a veces encarecen mucho estos trabajos pero cuando lo orientamos en la educación esta inversión es increíble porque uno gana experiencia los alumnos también ganan experiencia aprenden y ese es uno de los temas que tenemos que manejar dentro de las universidades ¿no? en San Marcos cuenta con un jardín botánico en la parte posterior del, del rectorado que sería un lugar excelente como para realizar una serie de actividades de todo tipo sí eh, Guillermo pregunta ¿qué opinas si debemos hacer más jardines? yo creo que podrían ser los famosos jardines regionales ¿no? San Martín tiene uno en el cual ellos este no solamente tienen las plantas sino también mariposarios ¿no? entonces porque muchos de los agentes polinizadores de las plantas ayudan no a que estos jardines puedan estar presentes ¿no? porque es una toda una parte del ciclo de vida del animalito y de paso también reforzar el tema del conocimiento del, ¿no? de la transformación que sufre este animal cuando va desarrollando, ¿no? hay personas que matan a, los, a las mariposas porque no saben que son mariposas y creen que son plagas, ¿no? entonces es una forma también de educar a las personas para poder eh, hacer mejor la introducción de lo que nosotros denominamos la conservación ¿no? de la biodiversidad a ver, sin más preguntas, acá hay una felicitación uh -huh. Alberto Ramos no sé si es de Perú eh, Antonieta Mejía ella es de estudió, dice ella en el College University de Nueva York muy bien eh, me agrada mucho que el público oyente cuando bueno, estamos transmitiendo todos estos conocimientos son de diversas partes de del mundo y eso es bastante alentador. Acá hay una pequeña pregunta, dice, ¿cuál sería la razón por lo que no hay jardín botánico en línea? Tenemos jardines botánicos, lo que sucede es que eh, hay una red internacional de jardines botánicos a los cuales solamente hay que inscribirse, pero para estar inscrito el jardín botánico tiene que tener ciertos requisitos, ¿no? Tener una, una administración, tener una codificación y todo eso tiene que ser aprobado. Luego se puede hacer una, buscar un financiamiento a través de esta red internacional de jardines botánicos ¿no? y muy bien se podrían establecer jardines en Lima ¿no? como digo, la buena voluntad hace mucho pero también la parte económica a veces y otro problema que tenemos en Lima es la calidad del agua, nuestra agua es muy salobre no porque sea salada sino por el tema de la del tratamiento que recibe, ¿no? Entonces, creo que CEDAPAL sería uno de los principales eh, monitores, ¿no? Que nos podría ayudar muy bien en el desarrollo de los jardines botánicos. Por eso o sea, no interesa dónde se, se puedan establecer estos jardines, ¿no? Porque hay una buena propuesta para Lima de establecer un jardín botánico, ¿no? Y espero que algún día podamos disfrutar y todos conocer. Ahora que estamos en el tiempo de la pandemia, eh, hemos estado mucho tiempo enclaustrados en nuestras casas, y salir a un parque y conocerlo es bastante agradable. De igual manera, si vamos a un jardín botánico va a ser mucho más alentador porque vamos a salir cargados de conocimiento, aparte de amar a las plantas, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, los jardines pueden ser de muchas, eh, de muchas temáticas, ¿no? Botánico porque tiene un fin educativo Pero la temática también es importante Por ejemplo, acá eh, me piden Establecer un jardín de Andinas, ¿no? De regiones andinas y amazónicas Claro, eso sería fitogeografía Entonces, los jardines pueden ser del punto de vista Utilitarios, o sea, medicinales Como en el caso del Ministerio de Salud O como en el caso del Parque de las Leyendas Que lo administra la Municipalidad de Lima Que tiene un planteamiento evolutivo Y aquí justamente mi colega Guillermo Pina es uno de los, ¿no? Creadores de este jardín Tiene una secuencia evolutiva ¿no? eh, Un jardín fitogeográfico Sería interesante tenerlo Creo que el parque de las leyendas En parte representa algo De lo que nosotros podríamos proponer ¿no? Quizás darle más respaldo A lo que ya existe y proteger lo, los, Estos parques ¿no? Con una buena inversión de, No solamente de dinero ¿no? Sino hacer las campañas de concientización Nuestros parques de Lima Que no deben ser podados de una manera tan criminal, uno a veces se encuentra pues maderas, troncos, parece que han sacado del, del monte de la selva, ¿no?, los, los madereros, pero son parques. Y nuestra ciudad de Lima requiere plantas con hojas, ¿no?, por el tema del smog, ¿no?, la oxigenación. Entiendo que los que viven cerca de la playa están bien oxigenados, pero aquellos que viven, por ejemplo, en Vía Salvador o viven en Lima, en el centro de Lima, en La Victoria, no tienen parques, por ejemplo, ¿no?, Dice, ¿Cuáles son los costos de un jardín? Bueno, en cuanto a los costos, un jardín botánico realmente es muy caro, porque bien traes plantas ya de gran tamaño o te dedicas a cultivar plantas que no solamente pues, te demorarán unos 10 años en crecimiento. Entonces, eso muchas veces es, encarece los costos, ¿no? Aparte de la mano de obras, así sea una universidad o una institución educativa, eh, la mano de obra <coughs> tiene que estar a cargo de una cuadrilla, contratar ingenieros, forestales, botánicos, es todo un equipo de trabajo, ¿no? no lo podemos asignar a una sola persona. Muchas veces las municipalidades asumen esta este rol porque tienen un financiamiento continuo ¿no? y están amparadas por el Estado. Eh, en cambio, uno, una institución, a veces universitaria, eh, el, el dinero está más destinado a, al final, más que nada para... La educación, ¿no? Pero como esto es parte de algo que nosotros debemos en eh, los jardines eh, en sí, desde el punto de vista temático, como es lo que estamos estableciendo ahora, no solamente deberían ser de un tema de inversión, finan de financiamiento, sino es inversión a tiempo. Y eso es lo que encarece más, porque nadie va a esperar 20 años, 30 años para ver el árbol grande. no, Mientras tanto, hay que ir cubriendo con plantas que sean vistosas, y de corto crecimiento, como el caso de muchas arbustivas o muchas herbáceas. Entonces, a veces estamos volando de costos. Y si hablamos de costos, podemos llegar a 300 mil soles, medio millón de soles, ¿no? en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, esperamos la buena voluntad de los demás que quieran colaborar con los jardines. ¿no? Y hay gente que le gusta ingresar, regar, podar, limpieza. Y eso es también es la parte de la mano de obra que muchas veces debemos manejarla con bastante cuidado ¿no? porque no puede tener entusiasmo pero puede estar matando y agrediendo a la planta por desconocimiento ¿sí? más preguntas bueno, Guillermo me dice ¿se puedes inscribir en la agenda del IGB, la, la esta asociación internacional y hacer los debidos Cambios, ¿no? Los debidos, como dice acá, hacer la red de intercambios y lo único que nos faltaría es ponernos todos los listados que existen acá en nuestro país, ver cuántos jardines, no, hacer un inventario grande de repente en cada región, porque así funciona nuestro país, a través de las regiones, y hacer una red de jardines regionales y luego unificar toda esa red, ¿no? Como se piensa a través de esta institución IGSI, y hacer la red. Porque la informática es algo importante, se pueden escanear fotos, se pueden escanear plantas y hacer los intercambios. Y de esa manera también podríamos intercambiar semillas, ver qué plantas podemos traer de repente de la selva, o traerse un aguaje a lima y así, pero bajo un criterio de conocimiento porque podemos también sacrificar plantas y realmente la inversión se hace cero, ¿no? Entonces, tanto costó traer la planta para que se nos muera aquí, ¿no? entonces hay que tener cuidado en cuanto al manejo. A ver, mamá dice, ¿podríamos considerar entonces al jardín botánico como un banco genético para conservación? De... Exacto. Eso es. Eso justamente es. Ustedes van a ver en vivo ¿no? lo que pueden verlo en foto, ¿no? Ya no tienen por qué irse hasta el bosque seco al ver al seigo cuando lo pueden ver en un jardín botánico que estuviera, supongamos, pues en Lima. ¿no? o traer plantas que vienen del África, o las plantas carnívoras, por ejemplo, ¿no? que son tan llamativas y las podemos ver dentro de un espacio, como es el, el Jardín Botánico de Quito, que tiene toda una sección de plantas que proceden del África. En el caso de Brasil, por ejemplo, en Bahía, estuve en el Jardín Botánico de Bahía, que lo administra la... No necesariamente tiene que ser una institución educativa, en este caso son las municipalidades por el hecho mismo de financiamiento, a las que asumen el rol. ¿no? Y claro, dentro ya se contratan a personas que son orientadas al tema científico, de investigación, y así se va creciendo, ¿no? porque siempre la parte económica y la falta de agua, ¿no? la falta de agua es importante. El sistema de río tenificado puede ser uno de los puntos más importantes, para eso ya tenemos que contar no solamente con forestales, ¿no? sino ya con ingenieros hidráulicos que conocen el tema. sí, lo oneroso siempre serán las infraestructuras, ¿no? Eso es realmente lo que encarece. Y a veces hacemos parques y le metemos cemento. Entonces el hecho de un, lo ideal es que el parque no tenga cemento. Eh, el hecho de que digamos de diseño no quiere decir que le vamos a meter cemento. El hecho es que el diseño esté basado en respetar las condiciones naturales que tiene la planta, el hábitat de la planta. Uh -huh acá otro comentario, Julio Ochoa tiene un hermoso jardín botánico en Machu Picchu sí, sería lindo conocer ese jardín o en todo caso divulgar las fotos a través de internet ¿no? ya que no podemos viajar a Machu Picchu todavía eh, yo creo que la, la, red de, la red virtual ayuda mucho no? pueden colgar sus fotos eh, en internet de los lugares que hayan conocido donde hayan jardines botánicos Ah, y me olvidé de comentar en Norteamérica, tenemos el famoso Botánica Garden y también tenemos en Missouri, que es uno de los mejores jardines botánicos. Bueno, a raíz de la pandemia también ellos tienen problemas, ¿no? La pandemia nos ha afectado a todos, pero no por eso nos vamos a, a desmoralizar, al contrario, deberemos, debemos tener ese espíritu de empuje para poder eh, ¿no? embellecer nuestra ciudad. Si no tenemos un jardín botánico, al menos cuidar nuestro parque que está cerca de la casa, ¿no? No botar basura no hacer leña con las maderas siempre ¿no? y cuando esté autorizado ¿no? y las podas indiscriminadas que muchas veces hacen las municipalidades con el afán de vender la madera para las pollerías ¿no? es un problema que acontece mucho en Lima eh, Guillermo dice es un jardín con dos locales uno en junto al museo de aguas calientes y el otro en la ciudadela de ah. Sí, los jardines tienen una ventaja. Ustedes pueden hacer en un cerro en función a la pendiente y esa pendiente muchas veces nos permite poner plantas de ambientes un poco más secos en la parte alta y en la parte baja pondríamos plantas en, de lugares un poco más húmedos, ¿no? Claro, en Leimimbama también hay otro jardín botánico. Eh, San Martín, pues, y también este Amazonas son lugares donde la naturaleza pues, es muy, muy prodigiosa, ¿no? El, el terreno también es bastante accidentado, selvalta, y eso también ayuda de que cualquier área que uno vaya a visitar parezca un jardín botánico, ¿no? Porque están todas las plantas mostrándose cómo están asociadas en forma natural, y eso es, es rescatable, eso hay que respetar. Otro problema que yo veo en los jardines es que muchas veces le dan al árbol, le dejan un halo limpio, no le ponen nada y no es así. Porque en la naturaleza los árboles en el pie del árbol hay plantitas ¿no? y justamente estas plantitas, como parte de la asociación, le permiten sobrevivir al árbol grande. ¿no? Porque a veces tenerlo desnudo al árbol permite que vengan los perros a orinar o de repente la polución de los carros la termina matando, ¿no? La acidez. En cambio, estas plantitas la van a proteger de todos estos implementos, ¿no? Que tiene la ciudad, sobre todo en las ciudades, ¿no? Bueno, Guillermo está muy entusiasmado acá. Ya vamos a hacer una red nacional de jardines botánicos. Había que comunicarles a nuestra amiga, este... ¿cómo se llama nuestra amiga? Guillermo. Nuestra amiga del... Botánica Garden Sería bueno conversar con ella ¿no? Ella tiene muy buenas ideas De apoyar y de hacer gestiones ¿sí? eh, Bueno, ya vamos a ir Terminando, una lástima que Haya un amigo más Felicitaciones, Sí, los municipios son los Los lugares donde realmente Ellos pueden apoyar mucho Cristian, gracias por la observación el suelo, el suelo de Lima también es bastante pobre, pero nosotros podemos decir justamente el compostaje, que es otro de los puntos que debemos aplaudir. Aquí en el museo si tenemos un compostario, ¿no? Y muchas veces, ah, perfecto, no, nuestra amiga Noel. Este, la materia orgánica no la botemos, ¿no? Cuando a veces uno está en la calle y viene la, que limpia la vereda y se lleva las hojas secas, ¿no? Y uno lo junta para proteger el árbol y al pobre lo dejan sin hojas, ¿no? Las hojas secas, igual que las ervas, son parte de ese colchoncito, ¿no? El pequeño colchoncito de vida que tiene gran cantidad de materia orgánica, que es lo que requiere una planta, ¿no? Y el árbol lo necesita porque el árbol está en la ciudad, no está en su ambiente natural. ¿sí? Noelia, claro, Noelia es una de las amigas que conocimos en Ecuador a raíz de este congreso de botánica que tuvimos, y ella nos dio prácticamente una lección, ¿no?, de... Las realidades en cada país son diferentes ¿no? Entonces lo que yo aplico en Europa No lo puedo replicar en América del Norte Ni en Sudamérica Cada país y cada región tiene su propia realidad Y en función a eso Debemos trabajar ¿Qué dice Guillermo? ¿Pueden comunicarse conmigo? ¿Ya? Sí, claro Guillermo es uno de los promotores Del jardín botánico de acá de Lima Yo también he estado por ahí Dando algunos apoyos pero el entusiasmo a veces baja, ¿no? Y más con la cuarentena bajo totalmente. Pero no perdamos el entusiasmo, hay que continuar, hay que mantener ese espíritu. Si no se puede tener en un solo lugar, en el Jardín Botánico de Lima, podemos de repente utilizar nuestros parques, los jardines que ya existen, apoyarlos, San Fernando sobre todo, ¿no? Mm. Ok, <risa> sí, agradezco el vino, ¿por qué no? <risa> Sería realmente, recuerden que el vino viene de Italia, ¿no? ¿Y de dónde viene? Justamente esos antiguos viñedos que existían eran parte de lo que nosotros denominamos los las huertas. De todas las casas antiguas, igual que acá en Ica, ¿no? También creen algunos en Arequipa, tienen la huerta y usaban el vino. El vino era un licor, pues, que se tomaba dentro de la casa, producido por el dueño de la casa, ¿no? Entonces, de ahí viene la importancia. Muy bien, amigos. Ha sido un placer, realmente, estar rodeada de tantos amigos, y nuevos amigos de otros países, de Ecuador, ¿no? de todos aquellos ¿no? que han tomado en cuenta esta charla. ¿sí? Ya en otra ocasión nos volveremos a encontrar, y no dejen de ver la página web de nuestro museo, el Facebook, ¿no? que siempre hay charlas introductorias para todo tipo de nivel académico, así que, por favor, Siempre revisen el Facebook de nuestros... Muchas gracias, hasta luego.